Ah, el video de Richard. Vamos a ver el video de Richard para que la gente se la Adelante, por favor. Ahí está. Emilia, ¿Cuánto, cuánto ahí. le van a Emilia, a Emilia? Si no es por más de 15 puntos, yo me retiro de la política. Atención. Y los retos. Y venimos y venimos Atención. Y venimos si no el... luego... Richa dice que si Milady no le gana por encima de los 15 puntos, se me retira de la, la política. política. Pero ¿Sabe por qué? Lo que pasa es que es una debilidad de Miledis. ¿Cuánto, ¿Cuánto le van a dar Si no es más de 15 puntos, yo me retiro de la política. Atención pasó en el programa de los Osobrosos, en este programa. Se hizo viral esa declaración de Richard. Pero imagínense ustedes esto es la política. Es así. Mira, yo tengo otro tipo hablando sobre eso. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Yo voy a mandarle a Villalona, atención, Villalona, de, yo le mandé a él de Delis. Del, Delis Erasme ¿Pero qué te dijo eh? No, no, no, me dice que, que, que quiere venir para el programa ah, okay. Me dice, o quiere llamar eh, déjame, eh, déjame ver cómo lo hacemos Porque tengo un invitado hoy, Richard oh, Vamos a ver, ya nosotros subimos tu video en la plataforma ¿no? Que lo mismo Vamos a ver lo que decía Delis Erasme Que predecía lo que iba a pasar eh, en el PLB. Vamos, Dame el retorno Domingo Oeste Va a ganar Domingo Contreras En el Distrito Nacional el PLD va a preservar el 100% de las sindicaturas que tiene y va a ampliar su cantidad de síndicos. Va a ganar la hija de amable en Higüey, Karina Aristi, es la síndico de Higüey, va a seguir ahí. No se equivoquen con eso. Compre su potes romo si usted va a votar por uno de esos que yo le acabo de decir. Para que celebre. Compresi su poste de Uno de los guayados también. Pero, la mano no lo dejo ahí. Hay otro guayado. Ya, te comiste el toy, güey. Yeah. <risa> sí, la redes sociales tiene mucha gente. Otro, otro que predijo algo, Villalón. Atento a tu WhatsApp, por favor, flaco, de la villa. Otro. Atento a tu WhatsApp. Lo subió mi hermano y mi amigo José Peguero, donde el señor eh, Martín Esposo le dice a, Emmanuel, a Manuel Jiménez, que fue uno de los ganadores, que por encima del 50%, que comience a ayunar. Ustedes saben que la otra vez, Manuel Jiménez, que hizo un ayuno en la iglesia y eso. Entonces, él lo invita a ayunar. Vamos a ver otro que se guayó también. Vamos a ver. Vamos a ver, ya tenemos listo. Estamos listos. Ah, lo están descargando el video. Entonces, nada, eh, hay mucha, muchos memes. Y a veces mi tiene algunos memes de lo que pasó. Llegó mm. mi hermano Jason. Eh, eh, eh. Llegó Jason. Eh. Eh, así hermano, que por eh. eso no puedo recibir la llamada de mi amigo Richard. Mañana, Richard, pues ¿sabes? ya te subimos en te Esa entrevista tuya está reventada. Eh, tú tienes rating hoy. Tranquilo, tranquilo, tranquilo, que tú estás bien. Entonces, hay muchos memes que me causaron gracias. O Vieron... Eh, y ahorita le pusieron a Néstor le asignamos uno de que el presidente Danilo Medina pero hay muchos de que tienen que tienen o sea, una picardía de tú sabes de que después de, de, de lo que pasó pero sí. flaco tenemos el otro guay el otro que se guayó que fue de Euri Cabral y Martín Esposo pues señor pues uno no puede Néstor volarse de nadie Ay, hombre, sí, bueno, no puede burlarse a nadie. Vamos a ver lo que dice el, el más cristiano, el siervo. Eury Cabral, el siervo. Ay, ay, ay. 13, de esos 13 bueno, no En Santo Domingo Este, Manuel debe ir buscando la iglesia donde va a hacer la huelga de hambre. Tiene que meterse en huelga de hambre otra vez. Tiene que hacer su huelga de hambre, sí. Manuel. Bueno, ya debe empezar a organizar su huelga de Media hambre. Desde ahora. La de, que la organiza. Yo creo que tanto en el distrito como en Santo Domingo, este, en los dos lados, gana el Partido de la Liberación Dominicana. Organiza su huelga Esta de semana hambre. que viene es clave, es crucial. ¿Y por qué huelga de hambre? Por porque... lo que hizo la otra vez. No la otra le, vez. Porque va a decir que le hicieron un fraude. Porque desde ahora están diciendo que, que le están haciendo fraude. Por eso, es lo importante del pacto ahora. que Eso es lo importante del pacto ahora. El pacto de ahora huelga debe de decir hambre. O sea, PRM y PLD deben decir respetamos los resultados. Porque ahora no va a haber. yo Ay, hombre. El siervo. Yo, yo tengo una alegría, <risa> como me voy a sacar un millón. Eury, el siervo. Villarona, yo no sé si tú tienes el tuit de, de Eury en las elecciones temprano, eh, o días antes, no hombre. sé si fue hora antes, de que el, de que el PLD de, tiene, va a ganar la, la mayoría de la alcaldía. El siervo, el siervo. Ay, hombre, el ponme, ahí, ponme esa pena. El siervo, el, ciervo, el ciervo, ¿Qué pobre siervo. Y cuidado no. si me amenazan o me dicen algo, estamos en problema <risas> también. Señores, no a bueno, de poner los guayados. Vamos a poner los guayados en las redes. Hay un merengue. Hay, hay guayados. Pues, que que guayado, no, Me tiene ya, tú sabes, no, no guayado, quiero ponerlo no, por el no, copyright. doy <risas> vale la información que me tocó hoy.